Hola amigos. En el pasado, Taiwán fue una colonia de Japón. Pero por ahora, Japón ha tratado muy bien a Taiwán. ¿Por qué? Averiguémoslo juntos. En el siglo XVI, los exploradores portugueses exploraron el Océano Pacífico y vieron accidentalmente la isla de Taiwán. Un marinero exclamó, "Isla Formosa, que significa isla hermosa. En ese momento, solo había unos pocos miles de aborígenes en la isla. Después de eso, pusieron el nombre, Formosa, en el mapa y los occidentales comenzaron a prestar atención a Taiwán. En 1624, los holandeses llegaron a la isla y desearon colonizarla. Dos años más tarde, cuando los españoles llegaron a Taiwán, hubo un rifirrafe con los holandeses. En 1642, los holandeses ganaron y construyeron puestos comerciales y muchos asentamientos en el sur de la isla. Veinte años después, en 1662, Holanda fue derrotada por la dinastía Ming. Desde entonces hasta la dinastía Qing, la isla de Taiwán fue parte de China y China envió a millones de personas a Taiwán para establecerse. En 1895, Japón derrotó a China y se convirtió en el nuevo dueño de la isla. A partir de aquí, el contenido del nuevo vídeo está relacionado con el título. Después de conquistar con éxito Taiwán, el imperio japonés quería convertir la isla en una colonia modelo. En consecuencia, lo ayudarán a desarrollarse lo mejor posible a fin de crear un asentamiento próspero para el pueblo japonés. Y así sucesivamente, la colonia modelo sería copiada en otros lugares, a medida que el imperio expandiera su territorio. Por lo tanto, los japoneses han invertido mucho dinero en Taiwán para ayudar al desarrollo de la isla. Entre ellos, Japón ha construido decenas de miles de kilómetros de vías férreas y carreteras. Construcción de red eléctrica para producción y modernización portuaria. Al mismo tiempo, construir grandes presas para riego y producción de electricidad. Investiga técnicas de cultivo agrícola para producir el mayor rendimiento. Construcción de plantas industriales, típicamente químicas, textiles, metalúrgicas y navales. Como resultado, Taiwán se convirtió en un país industrializado antes que la mayoría de los demás países asiáticos. Paralelamente al desarrollo económico, los japoneses también abogaron por la asimilación de los residentes en la isla. El método principal es centrarse en la educación. Abrieron escuelas, lo que obligó a los taiwaneses a aprender el idioma, la cultura y las leyes japonesas. Los que se opongan serán severamente perseguidos. Entonces, para recibir un trato justo, muchos taiwaneses les dan a sus hijos nombres japoneses, usan ropa de estilo japonés, comen comida de estilo japonés y observan los ritos religiosos japoneses. Hubo poca resistencia por parte de los isleños. Porque los taiwaneses no son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a un imperio japonés poderoso y brutal. Durante la Segunda Guerra Mundial, Taiwán se convirtió en el Centro de Producción y Logística de Armas, al servicio de la ambición de Japón de conquistar Asia. Alrededor de 200.000 hombres en la isla se han unido al ejército japonés. En el lado negativo, los taiwaneses no tienen poder en la sociedad y se ven obligados a renunciar a su identidad cultural nacional. Sin embargo, también absorben mucha cultura positiva de Japón, como seguir la disciplina, trabajar a tiempo y dar importancia a la educación, etc. Después de que Japón fuera derrotado en 1945, Taiwán quedó bajo el control del gobierno del Kuomintang. Procedieron a deshacerse de todos los legados japoneses, excepto la base económica, y restablecer la identidad cultural china. Durante los años siguientes, la hostilidad hacia el imperialismo japonés se propagó ampliamente en Taiwán. Sin embargo, eso no duró. En 1949, el Kuomintang fue derrotado por el Partido Comunista en la Guerra Civil China. El Kuomintang tuvo que trasladar todas sus fuerzas a Taiwán. Para evitar ser perseguidos, permitieron que Estados Unidos estableciera bases militares en la isla. Luego, Taiwán se convirtió en un aliado de los Estados Unidos. En 1950, estalló la Guerra de Corea. Japón ha brindado activamente apoyo logístico para ayudar a Estados Unidos a luchar contra Corea del Norte. Gracias a eso, de país ocupado, Japón pasó a ser aliado de Estados Unidos. Así que Taiwán y Japón están ahora del mismo lado. Ya no tienen motivos para odiarse. De 1952 a 1970, Japón entró en un periodo conocido como un milagro económico, gracias a la gran ayuda de los Estados Unidos y un enfoque en aprender y mejorar la tecnología. Después de su gran éxito, Japón sigue apoyando enormemente a Taiwán. En la década de 1970, las empresas tecnológicas japonesas trasladaron la producción a Taiwán una tras otra. La razón es porque quieren aprovechar la mano de obra barata y altamente calificada que hay en este país. Japón ha invertido miles de millones de dólares en las industrias clave de la isla, como la electrónica, los textiles y la petroquímica. Durante los años 1980-1990, Japón también proporcionó capital y tecnología para ayudar a Taiwán a desarrollar su industria de hardware, especialmente, semiconductores. Después de años de investigación y mejora, hoy en día, TSMC Company de Taiwán es el fabricante de semiconductores más grande del mundo. Curiosamente. SMS Company de Taiwán tiene la intención de trasladar la producción a Japón. Además, Taiwán también es el primer país al que Japón da prioridad para exportar tecnología de construcción de trenes de alta velocidad. Gracias a esos apoyos y al esfuerzo de todo el pueblo, Taiwán logró una tasa de crecimiento milagrosa desde la década de 1970 hasta el año 2000. Y fue nombrada como uno de los cuatro tigres asiáticos, junto con Hong Kong, Singapur y Corea. Además del ámbito económico, las relaciones diplomáticas entre ambos países también son muy buenas. Ante la amenaza de China de anexar Taiwán, Japón es uno de los pocos países que ha defendido explícitamente a Taiwán. Muchos de sus altos funcionarios se pronunciaron, y el viceministro de Defensa japonés, Yasuide Nakayama, dijo, debemos defender Taiwán, como un país democrático. La paz y la estabilidad de Taiwán están directamente vinculadas con Japón, dijo el ministro de Defensa, Nobuo Kisi. En octubre de 2021, tras años de negativa actuar, Japón se unió a Estados Unidos y Reino Unido en un ejercicio conjunto para hacer frente a la amenaza de China. Además, en 2022, planean construir una base militar en la isla de Shigaki, a unos 200 km de Taiwán, para hacer frente a China. Hay dos razones principales por las que Japón ha tomado medidas para mostrar su apoyo a la antigua colonia. Primero, son aliados cercanos de los Estados Unidos. En segundo lugar, el archipiélago japonés se encuentra muy cerca de Taiwán. En el cual, Okinawa es el hogar de la mayoría, alrededor del 70% de las bases militares estadounidenses. Si China ocupara Taiwán, la seguridad en la región se vería amenazada. Sin embargo, aunque altos funcionarios se han pronunciado, es solo una declaración personal. La posición general del gobierno japonés sigue siendo, entendemos y respetamos la posición de China hacia Taiwán. La política de Japón es similar a la de Estados Unidos. Las acciones son a favor de Taiwán, pero los discursos son vagos y generales. Esto es como tu amigo a punto de ser golpeado. Mientras tanto, te paras detrás de tu amigo con un cuchillo, pero declaras a tu oponente, no pelearé. El vídeo termina aquí. Gracias a todos por verlo y darle me gusta. Si encuentra útil el vídeo, por favor denos un me gusta y suscríbase al canal para apoyarnos. Adiós y nos vemos de nuevo.